Quiero decirles que aquí se encuentra la Catrina más grande del mundo. Ahorita, Paul, nos encontramos en el festival del Día de Exacto, Muertos Mario. que se celebra aquí en Puerto Vallarta del 27 de octubre al 5 de noviembre. Exacto, por eh, si gustan venir ajá, en estas fechas. Sí, Mario. porque este video es reciente lo van a subir como pan caliente. Exacto, favor, reciente como y pan si caliente. Viene, y si vienen a Puerto Vallarta pues, pues lo pueden lograr ver, Mario. Ajá. Si vienen en esta temporada pues están viendo el video y pues de seguro alcanzan a ver esta Catrina, Mario. Y pues vamos a mostrarles qué se encuentra aquí. Ahorita vamos a mostrarles poquito. de paso a paso porque hay Ajá, mucha exacto. variedad de arte. Las Catrinas, son demasiadas exacto. Catrinas que hay, pero quiero decirles que aquí ahorita se encuentra la Catrina más, más grande, grande del mundo. Bueno, ¿no? eso es lo que queremos hacer los vallartenses, un reto Guinness. Puerto Vallarta ahorita todavía no es la Catrina más grande del mundo, uh -huh. pero el 2 de noviembre vendrán los encargados del récord Guinness Ajá, para exacto. verificar si es la más grande o no, y ahí pues van a calificar ellos. Sí. Pero la meta de lo más grande son 23 metros. No, lo más grande metros. creo que era 18 metros, ¿no, Mario? Sí, lo tiene planejo que es también de Jalisco. Ojalá lo logre Puerto Vallarta para que aquí se quede el trono. Vamos a recorrer Vamos a un poquito que sí, lo que, que son las Catrinas, Para que ellos miren qué son Catrinas, porque bueno saben. Exacto. Igual, muchos de ustedes no han de saber qué son Catrinas, pero si sí saben, coméntenos qué significado es para ustedes, Mario. Sí, es más, se los voy a decir más sencillo. Catrinas son como... Calaveritas pero en mujeres. Ajá, exacto. Pues les vamos a mostrar unas imágenes realmente de lo que hay. Sí, más que nada para que ustedes estén conociendo como nosotros también. Es la primera vez que vamos a ver estas Catrinas uh -huh. y para que vean cómo está el movimiento aquí en Puerto Vallarta y si gustan venir a tomarse una foto o si gustan venir el siguiente año que se hace consecutivamente cada año. Sí, este ya, a finales de octubre, e inicio de noviembre. Ajá, y pues, Paul, yo siento que hay que enseñarles por aquí. Hay que enseñarles, varios. varios. Mira, Paul, lo que me llamó la atención, esa calaverita Ajá, que miras exacto. aquí al fondo, es de la con la bandera de Alemania. Wow. Fíjate lo que me asombró, Mario, que hay varias calaveritas, o sea, varias cabezas de muertos, de, de calacas, con la bandera. Ajá, con la bandera Ajá. de varios países, Mario. Oh, ¿Qué es la ventaja. Wow, mira, este está caballito. muy chido ese caballo, Mario. Está bien chido. Me gusta mucho el diseño que pues, lograron hacer con el caballo. Y pues aquí está su. Parece, Mario, no parece el Hitler? capitán ¿Es Hitler? ¿No es Hitler? No lo Ay sé Hitler. Pero fíjate que no parece, pues, el que va montado en el caballo no. Parece que es capitán de un barco No, no pues sé, pero es un calado. jefe, Mario, porque wow, tiene hasta este estrellitas es Está chido este oso Me parece es asombroso te, ¿Crees que tenga el esqueleto así el oso o no? Ah, la verdad no, no lo no, sé No, sí. okay, más chiquito Ah, pues sí, Mario, porque fíjate que los osos tienen un poquito más de grasita Sí, mira, Paul, como, la... como yo Lo que sí me llamó la atención, Paul, que estoy mirando a lo lejos Ajá. Ahorita les vamos a mostrar ah, Eso es, okay, es muy creativo, eso Les <risas> va a gustar a muchos, vamos, vamos Pues mira, Sí, está. Está, oh, está bien chido, la neta ¿Cómo le hicieron, Mario? Mira, Paul, pero no puede faltar la Coca Cola, Coca -Cola mira, exacto y el triciclo y el gas Mario para ir de campamento. A ver, <risa> está bien chido este muchacho eh. chido, mira cómo está tu mierda. A mí sí me regalarían un mucho de eso, sí lo acepto. <risa> Hasta yo, Mario. Aquí al ladito tienen un disco. Ah, exacto. Pero primero les enseñas el disco y después les enseñas. Que... De todos modos, Mario, les vamos a dejar una imagen ahí. Ese disco es muy reconocido por si no alcanzan a ver. Pero, pues ahí está Mario. Esa imagen es muy conocida, muy icónica, muy reconocida. Pero, ¿Paul? <risa> lo más chido, lo que están representando estas calaveras. Exacto. No, no lo habían hecho aquí en Puerto Vallarta. No, esto, ¿eh? es la primera pues vez. Es algo creativo. Ah, creativo. Pero claro, Mario, hay que mostrarles los virus. Ahí está, Están en Londres. La foto, Mario. Ahí están las líneas, <risa> la calle, la carretera. Sí, está como en la portada del disco. Ajá. Es muy popular esta portada de disco de los Beatles. Incluso hasta el teléfono tuvieron ¿no que. Chido, el teléfono de allá de Londres, Mario de Londres. ¿Crees que lo hayan traído de Londres? A lo mejor sí, puede ser que sí, Mario. No creo. Cuando trajeron el avión. No lo sé, Mario. ¿Una pero maleta? Yo pienso que Puerto Vallarta hizo lo posible para traer esta pues esta exhibición, está bueno, chida. Muéstrales, muéstrales aquí a los Beatles, mira. como puedes ver, Ajá. está la cabeza de calavera de, de Londres, Londres. Que eso representa que ellos son de Londres, Ajá, los virus exacto. son de Londres. Y pues acá está la Llorona, no se ah, crean, no es cierto. ¿Parece? ¿Parece la Llorona no, porque Ah, no, ya ¿Quién sé es? Quién, quién es, pero se me olvidó el nombre, uh, Mario. Ahí ustedes siguen los comentarios quién <risa> es. Merlin <risa> Mormon. Me de sí sabía. La, la señora me acaba de decir, muchas gracias. <risa> <risa> se me olvidó, pero sí la conozco, obviamente. Incluso por ahí, le sale el aire y es Ajá. cuando enseña los calzones. No, no, Mario, eso no lo digas aquí, <risa> pero pues de todos modos es icónico como aquella imagen sí, como y aquella decir, representación, ¿no? son icónico. imágenes muy representativas de los años 80, o s oh, o 70, no sabemos, desde sí. qué, qué años la, la verdad no somos muy buenos en historia, pero de todos modos estamos mostrando lo que estamos viendo aquí, pero también lo que me llamó la atención, Mario, es la colección de carros que trajeron aquí a Puerto Vallarta, sí, mira, muéstrales sí, un poquito. Okay. Y bien, Pau, seguimos con el pasillo de la celebridad. Exacto, Pau. Parece y ya... que estamos en Hollywood, Mario. Sí, estaremos y... en Hollywood o no, en Puerto no. Vallarta. Estamos en Puerto Vallarta. Mario. ¿Quién crees que él sea él? Ah, la verdad, no lo sé, Mario. A ver, tú que eres experto, ¿cuál no le hallo es... forma. ¿Quién se Puede, ah, puede, ah, ser, el... ¿Puede ser el tri. Ah, ah, no se es el tri, es un rockero. No, pero ya le vi la forma, Mario, a lo es que terminé, es la cabeza. Papá. ¿Cómo no vas a saber qué es Terminator? Sí, ya miré bien, Mario. Mil disculpas. Ah, ya no sabía, dice. No, no sabía. Sí, mira, ahí Ahí tiene la cara, mira. Está chingón, no. Está chido. Está no. Bonito. Ah, Nada así, vale, vale, vale la pena. Sí, vale la pena. ¿Quién pensabas que como, eras tú? Como el de una película de terror, ¿no? ¿El Frankenstein. No, no, no, no, no. Ah, ya la sé mundo, quién ya no exacto, otro Mundo. ¿Qué, qué, qué, el que prende llamas, ¿verdad? Ajá, Ese mero. Ajá. Ahí les vamos a dejar una imagen de quién estamos hablando, Mario. Vale. A las 10. A las 10. ¿Qué es las 10? Quiero ver que es la... ¿Puedo enseñar o no? espectáculo. Ah, no. Ah, no. no. Es un centro espectáculo. No, pero es de sí, todo. ¿De Baile, de todo. De Baile, sí, de todo. No. ¿Tú bailas ahí o no? No. ¿No? <risa> chicas. Pues... Ah. ¿Qué okay. Tu nombre María María Bueno pues ahí, ahí le vamos a caer después al centro de espectáculo ¡Vaya! Ajá, Okay nos, vemos, nos vemos vamos a seguir Ya ves que no era el único que no le llevaba forma va. sí ves, rápido terminito John <risa> no, de seguro lo escuchas a alguna persona es que está en su moto en su moto show <risa> Otra personalidad Mario de pues mundial Pero aquí está Mira, nice dice friend, la like, ahí sí dice Mario para el los olvidados es como yo exacto. Mira qué chido, Mario, los detalles, las letras brillan. La verdad se la han rifado wow. los organizadores y los que hicieron esta maravilla. Mira qué chido Elvis Presley sí. con su guitarra. A ver, Elvis, cántame una canción. Ah, échale monedas, Mario. No, es así, no, no hay monedas. Donde se moviera. Ah. Que te dijera, que te dijera sí. Hola. Ah, ¿Qué haces? <risa> no, pues me echo a correr la verdad O oh, me pongo a cantar sus canciones Tras <risa> la verdad Pero, muy, oh, muy, muy, muy, muy, muy, muy conocida muy, muy. Del mundo popular de Mario que no la conozcan a él Paul. No, pues, ahí sí, está. Está. Hasta con su puro traje y su sombrero Mario se identifica Michael Jackson ¿Quién crees? No. Michael Jackson no, eh. yo pensaba no. que era él el... Amanda Miguel por Ajá. el pelo chino Sí, yo pensaba que era Amanda <risa> Miguel No, Mario Y atrás la calavera de Estados, Estados Unidos, Unidos ¿Verdad? Nomás que le faltó un poquito el rojo Mario Y pues la verdad Muchas felicidades para los que hicieron en este pasillo De celebridades De ah, los años años 70, 80 Y de y Pues de mundo. muchas estrellas Mario A nivel mundial Que yo sí, pienso verdad, Es fácil sí. identificar Está muy chido Y pues si quieren venir A disfrutarlo aquí Pues vengan A disfrutarlo en Hasta persona. el 5 de noviembre Como pueden ver También cocodrilo. aquí en Puerto Vallarta Representan a lo que es El cocodrilo Porque aquí hay mucho Cocodrilo en Puerto Vallarta Sí, sí pues. muchísimo cocodrilo y también las tortugas al fin, Allá al, al, atrás al, Ajá, allá atrás Y pues mira Un cocodrilito Está bonito Fíjate, me gusta No podía faltar que Hermosa está esta Exacto Mira el águila No podía wey. faltar la bandera de México Fíjense no. Mario, está pintada 100% a mano Y vean los detalles Ahí Manos. está incluso el nombre Alondra Alondra Es la, la que realmente pintó todos estos Ajá. diseños Y creo que Mario, ella misma es la que hizo Pues lo que les vamos a mostrar a lo que vieron al inicio del video Ella es la que ha hecho todo eso Toda todas pintura, estas esculturas todas las más la verdad desconozco si es patasalada como nosotros de aquí de Puerto Vallarta pero lo que sí sé Mario que es mexicana. ¡Qué bonito caballo! ¿Será el caballo de Vicente Fernández o de Joan Sebastián, Mario? Ah, eso sí. Nos están representando lo que es el charro mexicano Ajá, aquí exacto. este pasillo. Qué Incluso, Ahí está el agave. Mira el qué tequila. bonita se ve, en Mario. El las Cempas, cruces. El cempasuchi, cruces Ajá. con cempasuchi. Como Vicente también? Fernández? <risa> ¿Cómo que Pepe Aguilar? Entonces sí es el caballo de Vicente Fernández. Eh, es el caballo de Vicente. ¡Wow! Estábamos equivocados. ¡Qué chido! Y pues sí, mira, Fernández. aquí representa el 100% mexicano Charro, Ajá. por favor. ¿A poco no debes el bigote ah, y, la, y la patilla de Vicente Fernández. Ahí está la patilla y el bigote de Vicente Fernández que lo hacen incomparable Ajá, exacto Mario Y la flor de Cempasúchil que representa exacto. el Día de Muertos Y pues bien Mario, ahora sí llegó el momento que tanto esperaron Y pues por eso hicimos el video aquí Tenemos aquí enfrente a esta Katrin ¿no wow. Esta es mamá, Catrina La verdad está Te tienes que hacer así Y abrir la boca Porque siempre que volteas sí, para arriba Abres sí. la boca está enseñando la pierna Exacto, Hay fíjate, que mostrarles Hay que mostrarles, Mario Pero antes decirles el dato Que esta Catrina mide 23 metros Es el objetivo bueno, es el objetivo Ajá, de, de, de, Para romper el récord Guinness Y ser la más grande del Ajá, mundo es. Aún todavía no lo cumplen El 2 de octubre van a venir A verificarlo Los que se encargan de hacer eso Antes de todo Quiero darles el dato Que para, para entrar al récord Guinness se ocupa pagar una inscripción, ¿eh? No wow. solamente. No te la dan de gratis. No, no Debes de bien. pagar la inscripción y de ahí verificar si de veras cumples el reto Guinness y si de veras. Y si no, voy a la de la inscripción. Ya perdió todo el dinero, vaya, ni modo, Mario nah, no, creas. <risa> no se crean. No, lo pues, Aquí se los vamos a dejar en unas tomas aéreas y que la disfruten, Mario. Y pues también nomás voy a hacerles una toma de cómo Paul, Paul que es el más alto del canal, nomás para que vean la dimensión. No, ¿eh? pues, vean, Mario. Está no, súper grande, no, no, se, no se alcanza a apreciar lo grande que es. A ver si en el dron se alcanza a apreciar. Ahí de todos modos vamos a dejar las tomas. Y pues bueno, Paul, espero les haya gustado esta catrinota. Y la verdad, si les gustó, por favor dejen su like, Mario. Suscríbanse, activen la campanita y vayan a seguirnos a Facebook. Ah, exacto. Que ya vamos a llegar a 10.000. Y también, Mario, recuerden seguirnos en Instagram. Ahí estaremos dejando ajá, todos los datos. Ajá. Y si les gustó este video, esta catrina, pues dejen su like. Si gustan venir, vengan. Exacto. Y pues nos vemos hasta el siguiente video. In mi phone. I'm not sure what